Muchísimas gracias por vuestra presencia aquí. Para mí es una alegría y una satisfacción volver a Igualada. Y bueno, aquí en La Trovada, con el compromiso que siempre tenemos con Blas, pues la verdad es que nos sentimos muy a gusto, nos sentimos como en casa, ¿no? como en familia. Entonces hoy yo traigo un tema que puede ser que, que para algunas personas no tenga ninguna importancia, porque a lo mejor simplemente lo enfocan desde un punto de vista social o desde un punto de vista material. Pero es un tema que tiene unas aristas bastante, bastante peculiares, porque entronca con una problemática ética, una problemática médica y una problemática espiritual que no siempre se explica bien. El tema de la donación de órganos se comprende muchas veces en base al avance que ha tenido la ciencia, la medicina y la tecnología en estos últimos 50 o 60 años, pero al margen del avance de la ciencia que no siempre es el que desearíamos o el que quisiéramos existen una serie de implicaciones que son las que vamos a intentar ver aquí y vamos a intentar plasmar al final de todo, como no puede ser de otra manera eh, el tema tiene un trasfondo espiritual que tenemos que poner de manifiesto y en evidencia durante estas charlas que hemos escuchado esta mañana pues claramente eh, hemos comprendido la importancia de saber que somos inmortales, de que existe un Dios que ha creado todo lo que existe, esa mente, eh, esa inteligencia suprema y causa primera de todas las cosas de las que habla Kardec. Y a raíz de ese planteamiento, ese enfoque espiritual trascendente de que la vida es temporal y que la vida tiene un tiempo y posteriormente pasamos a otro estado, pues la perspectiva de afrontar temas de este calado cambia completamente. No es lo mismo creer o pensar que todo acaba con la muerte, con lo cual este tema tiene una serie de implicaciones, como creer que somos eternos, que somos inmortales, que estamos aquí por algo y para algo porque la vida tiene un sentido y que no existe la casualidad. Dicho esta introducción, vamos a pasar precisamente a algunas de las características. Normalmente eh, la donación de órganos tiene que ver con los trasplantes. Hay dos formas de trasplantes como vemos ahí, las que se organizan en el mercado negro y la donación de órganos. No sé si eh, vosotros sabéis, perdonadme que os tutee, no sé si, si sabéis que España es el líder mundial en el tema de la donación de órganos, en, la, en el tema de los trasplantes. ¿Por qué? Pues porque ha habido una legislación adecuada y correcta que ha permitido precisamente que eso el mercado negro de donación de órganos no prolifere ni se extienda. Pero esto no ocurre igual en otros países. Hay muchos países donde hay un mercado negro promovido por las mafias que obtienen pingües beneficios con el tráfico de órganos, como ocurre con el tráfico de personas, como ocurre con la trata de blancas, como ocurre con tantas y tantas cosas de nuestro mundo que son verdaderamente denigrantes para la dignidad humana. Eh, para avanzar un poquito en la primera parte, vamos a ver las cosas a favor de la donación de órganos. Luego entraremos en algunas consideraciones que pudieran ser contrarias a lo que pensamos. Y al final plantearemos un dilema, algunos dilemas éticos para que ustedes mismos se puedan plantear ante determinadas circunstancias difíciles que se les pueden pensar en la vida a ustedes o a sus familiares, ¿Cuál sería la postura correcta a adoptar? Una postura que yo no les voy a decir, ustedes mismos van a deducir en base a las explicaciones que yo dé aquí. Donar órganos de forma voluntaria es un acto de solidaridad y amor, por supuesto que sí. Es un acto de altruismo, salva vidas, evita sufrimientos. El que dona el órgano sabiendo que puede ayudar a otros se dignifica moralmente. Pero, ojo, el acto de donar no quiere decir que siempre tenga valor moral, porque hay quien dona órganos o dona su cuerpo, pero sin embargo el acto lo hace con una segunda intención. Por ejemplo, hay quien llega a hacerlo con el fin de no pagar el entierro. Yo voy a donar mi cuerpo a la ciencia. ¿Para qué? Para que aquí cojan mis órganos como quieren, así no me pago el entierro. Como dono mi cuerpo a la universidad, que me abran y como realmente después de la vida no hay nada, pues yo dono todos mis órganos a la ciencia. Había un filósofo en el siglo XVII, muy famoso, uno de los grandes pensadores de la humanidad, que se llamaba Immanuel Kant, que decía la siguiente frase. El valor, el valor moral de un acto reside en la intención, no reside en el acto en sí. Es decir, yo puedo donar mi cuerpo a la ciencia, pero no tener ningún valor moral. Porque lo hago con una intención que no es altruista, que no es caritativa, que no es la de beneficiar a otro. Es simplemente un acto de egoísmo personal. Ante el mismo acto, donar órganos de una manera y donarlos de otra, uno tiene valor moral y el otro no tiene ningún valor moral. Más o menos se va entendiendo, ¿no? Bueno, va, avancemos. El receptor se vuelve agradecido cuando realmente es un receptor agradecido porque existen ricos que compran órganos, porque sus posibilidades económicas se los permiten y no tienen ninguna necesidad de agradecer nada, o por lo menos así lo piensan. Lo que pasa es que ahora veremos las repercusiones que hay respecto al receptor cuando recibe esos órganos y no tiene méritos para recibirlos. Sin duda está a favor el hecho de que cuando donamos un órgano, una córnea, un trozo de hígado, unos riñones, etcétera, etcétera, pues estamos dando una oportunidad de seguir viviendo a la persona que lo necesita, de mejorar su calidad de vida, de vivir de otra manera, de obtener mayor dignidad, de no estar atado a una máquina, etcétera, etcétera, etcétera. Así pues, todos son cosas a favor, porque el acto de la donación de órganos, cuando se hace con nobleza y con altruismo... Es un acto de caridad. Un acto de caridad que eleva al espíritu humano y que le otorga méritos para su posterior entrada en la vida espiritual. Vamos a ver algunas contras de la donación de órganos. La primera es una contra médica y la tenemos ahí. Los órganos sólidos como corazón, hígado, riñón, pulmón, etcétera, páncreas, deben de ser obtenidos de cadáveres con corazón latente de manera que estén bien oxigenados, lo que se logra solo cuando las personas han caído en muerte cerebral. Luego pondremos en una pantalla una de las claves morales más importantes de este tema. La distinción entre cuándo morimos realmente y cuándo no morimos realmente. Porque la línea que determina el tema está precisamente ahí. El saber cuándo morimos y cuándo no morimos. Ustedes saben, creo que saben, la gran mayoría, de que antiguamente, en la edad media, para determinar que una persona había fallecido, le ponían la mano delante y si no había hálito, si no respiraba, pues decían, esta persona se ha muerto. <risa> ¿Y cuántas veces se han enterrado a personas de esa forma y, sin embargo, las personas estaban vivas? Y luego las han, las, han abierto el féretro y se han dado cuenta de que la persona estaba viva, había, había vuelto a la vida y, sin embargo, como estaba enterrada ya, pues había fallecido. ¿no? Posteriormente, avanza la ciencia y se determina que una persona muere cuando hay un fallo cardíaco, cuando realmente el corazón deja de latir. Tampoco es cierto, hoy sabemos que hay personas que son mantenidas artificialmente, con un corazón artificial y tienen una vida de forma diferente, pero la tienen también, tampoco es cierto Luego tenemos una tercera causa, hay quien piensa que la muerte acontece cuando ya el electro electroencefalograma del cerebro es un electroencefalograma plano, es decir, no hay actividad cerebral, las neuronas al parecer están muertas, Tampoco es cierto, porque ocurren casos, se han dado casos, se han dado experiencias de personas que han estado clínicamente muertas, con muerte cerebral, cuyas neuronas no daban ningún signo de vida y sin embargo han vuelto a la vida porque había determinadas características de oxigenación en esas neuronas que han permitido que la persona recuperara su actividad cerebral. Tenemos el caso famoso del cirujano de Harvard, el doctor Eben Alexander, que en un libro maravilloso titulado la prueba del cielo cuenta su propia experiencia de ocho días completamente en eh, muerte cerebral, atendido por sus, copios, por sus propios compañeros neurólogos que veían que estaba muerto, no tenía ninguna actividad, y él a los ocho días, cuando ya iban a desconectarlo, pues recupera la conciencia, y, y le dice, bueno, ya estoy aquí. Dice, pero tú estás aquí, si tú estás muerto. Bueno, él lo cuenta y efectivamente tiene una serie de experiencias en esos ocho días, habla de la conciencia, de cómo su conciencia ha realizado una serie de experiencias, cómo ha bajado los planos espirituales, cómo ha subido, cómo ha sido acompañado, etcétera, etcétera, etcétera. Si la conciencia, como nos dicen los materialistas, reside en el cerebro o es una exudación del cerebro, evidentemente estas cuestiones las desmienten completamente, porque en un cerebro muerto no puede tener conciencia. Sin embargo, estas experiencias de demuestran que una persona con el cerebro muerto tiene conciencia. En fin, luego hablaremos de cuál es el límite y dónde está la raya, dónde está la raya que determina que una persona muera o una persona siga viva. Bueno, contras, escasez de órganos disponibles. Hay a veces que se producen rechazos inmunológicos por determinadas cuestiones y... Hay rechazos de tipo espiritual producidos en el perispíritu por determinadas consecuencias de las leyes que rigen la causa y el efecto que anteriormente nos han explicado, y por otras cuestiones o procesos obsesivos derivados de aquellos órganos que han sido trasplantados sin el consentimiento de aquel al que se lo han extraído. Porque, como he dicho, hay unas mafias, hay unos mercados de órganos que eh, a veces secuestran niños, a veces mendigos, a veces en determinados países, como por ejemplo en China, a los condenados a muerte se les extraen los órganos para venderlos y hay un comercio mundial soterrado sobre esto, pero al que mucha gente accede precisamente con afán de lucro. Bien, todas estas consideraciones, algunas consideraciones ético-morales del tráfico de órganos las veremos también ahora. Antiguamente ustedes sabrán que en las tradiciones de la China antigua y la India se dice que el desprendimiento del alma pues en 72 horas se puede producir. Por eso ellos son partidarios de la incineración, no de la inhumación, a fin de dar ese tiempo para que el espíritu, el alma, se separe del cuerpo y se marche. Nosotros sabemos por la doctrina espírita que no es una regla fija porque hay personas que quedan apegados a sus despojos materiales durante muchísimo tiempo por su actitud mental perturbada, por su forma de vivir, y hay otras que se desprenden rápidamente a las pocas horas sin apenas sentir dolor y pasan al plano espiritual siendo recogidos en amor, en lucidez, en paz, en equilibrio, porque su vida ha tenido eso mismo, ha tenido amor paz, lucidez y equilibrio. O si ha tenido sufrimientos el comportamiento de ese sufrimiento, ha sido digno, ha sido honesto, ha sido ejemplificante y evidentemente esos son valores morales que acompañan al alma y al espíritu humano y que le permiten vibrar en un elevado estado de espiritualidad y cuando llega el momento de la muerte, lógicamente, como somos energía y somos energía en vibración, cuanto la energía es más pura, nuestro espíritu se eleva y llega a planos superiores. Bien, el trasplante de animales al hombre se vio hace muchos años como una, como una solución, sin embargo, se ha demostrado que eh, se vio como un reservorio para tener allí pero se ha demostrado que han servido de forma temporal, hay mucho rechazo inmunológico, porque se trata de especies diferentes, eh, la transmisión de virus y enfermedades es continua, precisamente porque no estamos hablando de la misma especie, y el porcentaje de éxito es bastante deficiente. Aún así, aún así, por ejemplo, el corazón de un cerdo es muy similar al corazón humano, y están ya trabajando en trasplantes de intentar el corazón de un cerdo, e implantarlo a personas que tienen problemas de corazón. Lo que sí es cierto es que algunas partes de algunos animales, por ejemplo la válvulas, la válvula mitral del corazón de un cerdo ha sido implantada de forma biológica durante mucho tiempo con notable éxito en muchas personas que han tenido problemas en el, en el tema este. ¿no? Pero el problema de los trasplantes no se soluciona precisamente con los de los animales porque realmente se se crean más problemas que beneficios ¿es ético el tráfico de órganos? ya estamos hablando de tráfico pues no, no es ético no es ni ético ni moral, sin embargo hay personas que lo defienden, ¿y por qué lo defienden? dicen, hay quien defiende el tráfico de órganos para solucionar las carencias de pobreza y las necesidades de los ricos es decir, ese señor rico que necesita un riñón y como tiene dinero puede ir a un campesino pobre comprarle el riñón mediante dinero para que se lo implanten y lo ven normal, lo ven lógico, lo ven coherente, y moralmente es inaceptable pues contribuye a incrementar la desigualdad y la injusticia. El dinero nunca puede comprar la dignidad de la persona. Como vemos ahí, los riñones se venden ya por 19.000 euros y hay órganos como las córneas que desde 1.000 euros se pueden comprar en el mercado negro. ¿Eh? Eh, el tráfico de órganos discrimina a los individuos por su condición socioeconómica. Si yo, porque tengo dinero, tengo opción a comprar un órgano y otra persona no lo tiene, pues lógicamente hay una discriminación, evidente, ¿no? La venta indiscriminada de órganos es un comercio generador de crímenes: secuestros de niños para que les traen los órganos, mendigos, como hemos comentado antes, etcétera, etcétera. Y el proceso obliga a que el órgano sea retirado en vida con consentimiento o precipitadamente antes de la muerte. Normalmente cuando se hacen este tipo de secuestros y este tipo de cosas para obtener ese beneficio, ese lucro, por ejemplo, una de las, de las grandes financiadoras de órganos es precisamente la organización Daesh, una organización terrorista que hasta hace poco funcionaba en Irak, entre Irak y Bagdad. ellos con los prisioneros para financiarse utilizaban este tema. Ellos estaban en conexión con mafias y entonces extraían órganos a prisioneros y y los vendían en el mercado negro. ¿eh? Entonces se financiaban precisamente con eso. Bueno, claro, ¿qué es lo que ocurre en estos casos? Cuando cogen un mendigo o los niños y empiezan a hacer este tipo de cosas, intentan retirar el órgano precipitadamente. Y claro, no es con el consentimiento de la persona, lo hacen obligando a la persona, incluso muchas veces les produce la muerte. Ahora veremos qué repercusiones tiene eso. Entre ellas, graves perturbaciones y obsesiones para el agredido al que forzaron sin su consentimiento. Si la persona a la que le extraen el órgano sin su consentimiento le produce la muerte y esa persona moralmente no es un espíritu avanzado y no es capaz de perdonar, evidentemente, su, de, su mente va a intentar vengarse, va a intentar eh, vengarse de aquellos que le han hecho ese daño. Y puede ser, con mucha facilidad, que quede imantada su despojo durante un cierto tiempo. Eso afectará a la persona que lo recibe incógnita que resolveremos dentro de una diapositiva las encuestas demuestran el arrepentimiento de los donantes voluntarios por cuestiones económicas es decir, personas que viven en la pobreza y son capaces de donar un riñón para sacar a sus hijos adelante o para cualquier otra cosa ética y moralmente reprobable interrogante interrogante. Lo que sí que es cierto es que, bueno, yo puedo donar un órgano, puedo donar un riñón, pero no puedo donar dos, porque si no me muero. Lo que sí que es cierto es que no puedo donar un corazón, porque si no me muero. En el caso que estamos hablando de, eh, de lo que estamos hablando, de aquellos que donan por necesidad económica. Y las estadísticas realizadas a estas personas demuestran que más de un 70% de los donantes a los cinco años se arrepienten de haberlo hecho. Bueno, vamos a algunas de las consideraciones éticas que yo le pido a ustedes que piensen, por favor, reflexionen y luego si en el turno de preguntas quieren a preguntarme algo, por favor, lo hagan. Observen la pregunta que hay ahí arriba. ¿Tenemos derecho de propiedad ilimitado sobre nuestro cuerpo? ¿Ustedes qué creen? ¿Alguien me quiere contestar? ¿Usted? No. ¿Usted qué piensa? Sí. Que tampoco. ¿Alguien más? Bueno, pues, vamos bien. <risa> ¿Por qué no tenemos derecho ilimitado sobre nuestro cuerpo? Bueno, si vamos al tema espiritual está muy claro, la vida la da Dios y el cuerpo es una cuestión que nos cede Dios para que nosotros progresemos espiritualmente. Por lo tanto, no es nuestro, Nos lo ha dado Dios. Para que consigamos un progreso, una evolución, saldemos deudas del pasado, avancemos en moralidad, avancemos en amor, avancemos en conocimientos, en inteligencia, etcétera, etcétera. Pero en el tema material, el tema material, las ideologías, concretamente, influyen mucho en las decisiones que toma la sociedad. Hay una ideología, que es la ideología libertaria, que precisamente aboga por eso: tenemos derecho ilimitado sobre nuestro cuerpo y como tenemos derecho ilimitado sobre nuestro cuerpo pues podemos hacer con él lo que queramos. Falso. Y lo vamos a ver porque es falso. ¿Qué importa más, el propósito para el cual se dona un órgano o el derecho que yo tengo, porque es un órgano de mi propiedad, para donarlo? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué importa más, el propósito o el derecho? Pues yo se lo digo, importa más el propósito. Porque hay muchas personas que están a favor de la donación de órganos y de que haya un mercado de órganos. y Es que de esa manera había más gente que se beneficiaría de los órganos y había más gente que, eh, digámoslo así, pudiera solucionar su vida. Pero cuando resulta que les dices de que el propósito de ese órgano no ha sido, no ha sido para salvar la vida de una persona o yo de otra, sino que simplemente se trata de una eccentricidad pues realmente se echan las manos a la cabeza. Por ejemplo, ¿qué pensarían ustedes si le llega un señor que tiene mucho dinero, que es un marchante de arte y le dice, le compro su riñón? Y usted tiene necesidad, y le dice, bueno, vale, pues se lo vendo por 18.000 euros. Vale, no, no, si me da 20.000 se lo vendo 20.000 euros. Y usted le vende su riñón sin preguntarle para qué va a ser. Y resulta que ese señor no quiere el riñón para donarlo a una persona que lo necesita, sino que lo quiere, precisamente, para una exposición de un rico multimillonario que tiene, como lo colección y capricho, coleccionar órganos vivos que mantiene dentro de, de su casa para enseñarlos a sus amigos. O en un museo, como vamos a ver a continuación. ¿El lícito moralmente? ¿Ustedes lo harían? ¿Eh? ¿Importa más el propósito o el derecho que yo tengo de vender el órgano? Bueno, pues vamos a verlo. en la historia que les estoy poniendo la marchante de antes. Eso que ven ustedes ahí es un pulmón de una persona, una exposición pulmonar en una feria en Berlín, donde se exponían distintos órganos que habían sido comprados en ese mercado de órganos, pero simplemente con el, con el sentido de exponerlos. ...con el sentido de exponerlo... ...habían llegado a comprar precisamente... ...a una persona que había donado sus órganos... ...después de la muerte hasta, hasta los pulmones y el corazón... ...y sus familiares por dinero lo habían aceptado... ...esto en Berlín... ...bueno, pongo este ejemplo simplemente para que veamos... ...la trascendencia del tema moral que tiene esto... ¿eh? ...vender la vida por dinero... ...imaginemos un campesino de la India... ...que su hijo tiene por ejemplo tiene muchos hijos y al primero pues realmente le quiere dar estudio y no puede porque sabe que el niño sirve para estudiar y lo quiere mandar a la universidad y le llega el rico de turno o la mafia de turno le dice te compro tu riñón y le compra el riñón y lo vende pasa el tiempo el niño hace su carrera y el padre sigue teniendo necesidad porque hay otro niño de los que tiene que claro vale más que el primero y entonces claro cómo le va a negar a ese niño la oportunidad que le ha dado al primero ¿Qué hago? ¿Vendo mi segundo riñón y pierdo la vida? ¿O vendemos la vida por dinero? ¿Tenemos derecho ilimitado sobre nuestro cuerpo? Vayan pensando en la pregunta de cabecera. ¿Tenemos derecho ilimitado sobre nuestro cuerpo? Y ahora un caso real. Un, un preso en California... Eh, concretamente pidió permiso a la junta de la cárcel para donar su órgano, su riñón, a su hija. Él ya había perdido el riñón suyo hace algunos años, claro. Eh, si lo donaba el riñón a su hija o, o tenían que conectarlo a una máquina en la cárcel directamente ya para siempre, ¿eh? a todas horas, o se moría. ¿Cuál creen ustedes que... ¿Qué fue la respuesta de la Junta de Evaluación de la Cárcel, del Presidio de California? Pues de negarle la opción, evidentemente. No somos dueños de nuestro propio cuerpo. Porque existen condiciones morales y éticas que están muy por encima de nosotros cuando tratamos a las personas como cosas. Las personas no somos cosas. Las personas tenemos dignidad, tenemos razón, tenemos experiencia, tenemos conciencia, tenemos sentimientos, no somos cosas. Y el mercado que vemos hoy en día, donde todo se vende en esta sociedad consumista, nos hace creer y nos hace entender que somos cosas y que todo se puede comprar y todo se puede vender. La dignidad humana no está en venta, la vida humana no está en venta. Si de verdad el catedrático de Políticas de Harvard, Michael J. Sender, al respecto de estos temas y de otros, opina lo siguiente. Si de verdad poseyésemos nuestros cuerpos y vidas, nos tocaría decidir si vendemos nuestros órganos, con qué propósito y con qué riesgo. Este señor es una autoridad mundial en el tema de la filosofía del derecho. Y, y es curioso observar cómo en su libro Justicia, yo les recomiendo que lo lean, se titula Justicia, hace una trayectoria de lo que es la justicia a lo largo de la historia de la humanidad y termina por recomendar la justicia de Aristóteles, la justicia aquella de aquellos que miran por el bien común, por el derecho de los demás y que son capaces de sacrificarse por la sociedad en la que viven. Qué conceptos tan raros, ¿verdad? Nos suena rarísimo que alguien ahora sea capaz de ser un animal gregario, como decía yo hace un momento, y preocuparse por aquel que está a su alrededor, relacionarse, unirse, hablarse, comentarse. ¿Por qué? Nos suena tan raro porque tenemos una cosa que se llama nuevas tecnologías. Facebook, Whatsapp, y, y no son malas, son buenas. Pero ¿qué es lo que ocurre? Nos relacionamos con una máquina. No nos relacionamos con la persona. Buscamos en la máquina, buscamos en el contacto con la tecnología, aquello que no somos capaces de enfrentar en la realidad, que es precisamente la relación personal. Y mientras vamos por ahí, por ese camino, vamos mal. No estoy en contra de la tecnología, ¿eh? pero vamos mal. ¿eh? Vale, sigamos esto es una pequeña cuña que he metido al respecto ¿es necesaria una bioética? por supuesto que es necesaria una bioética la bioética regula y disciplina el tema de la medicina eh, y está por encima de la medicina y debe de responder preguntas en el campo de los órganos y en otros campos, ¿eh? en otros campos como lo de las cédulas madres, la fecundación in vitro, el aborto, etcétera, etcétera, que es necesaria un código ético moral que marque los límites y restrinja el uso y el abuso de animales y humanos en el tema del tráfico de órganos los donantes siempre servirán voluntarios y luego tenemos la bioética espiritual que el espiritismo te la explica clarísimamente seguimos viviendo después de la muerte lo demuestran la mediunidad lo demuestran las pruebas de, como decía David esta mañana de experiencias cercanas a la muerte y tantísimas y tantísimas pruebas y evidencias científicas que hay muchísimas, pero hay que comprender que si nosotros adoptamos la perspectiva de la bioética espiritual pensando que una donación de órganos es un acto de amor y de caridad vamos por el buen camino. Otra cosa es que podamos hacerlo o no podamos hacerlo, porque hay quien puede preguntar, bueno, yo me gustaría donar mis órganos, pero tengo 99 años y me gustaría donar mis córneas, pero mis córneas no ven nada. ¿Para qué voy a donar mis córneas? Si mis córneas no le van a servir a nadie. Dona otra cosa si quiere donar. Y luego también el acto de donación precisamente ayuda a en muchas cosas a que la persona replantee su forma de vida, los parámetros que tiene sobre la vida que va llevando y sobre todo el que la recibe exactamente igual. Que se plantee precisamente cómo es posible que alguien haga algo que a lo mejor no está dispuesto a hacer. Que es donar una parte de su cuerpo para que él viva. Porque hay mucha gente que recibe los órganos que cuando hace esa reflexión su mentalidad cambia. Y empieza a buscar en la actitud de aquel que le ha donado el órgano el motivo, el por qué ha sido capaz de hacer ese acto de caridad. Y eso ayuda muchas veces. El futuro, pues lógicamente, nos ponen aquí en la terapia celular, las células madre como solución a limitaciones de los trasplantes, que son la base de la medicina regenerativa, pero tienen también un debate ético y religioso que no vamos a abordar porque es muy importante. El problema médico, les he dicho al principio que íbamos a tratar este tema. ¿Cuándo morimos realmente? ¿Cuándo se produce la muerte? Pues la muerte de la persona se produce, según la ciencia médica actual, cuando se produce la muerte del tronco encefálico. El tronco encefálico está aquí detrás, debajo del cerebro, el que conecta el cerebro con eh, la médula espinal muerte cerebral, lo que hemos dicho antes electroencefalograma plano Alexander tuvo electroencefalograma plano ocho días y volvió a la vida perfectamente y escribió el libro con sus experiencias de conciencia como él dice, la conciencia no depende del cerebro es algo completamente distinto Muerte cardíaca, el corazón deja de latir. ¿Cuántas personas tienen problemas de corazón, que están en una cama instalada, están siendo bombeados por un corazón artificial? Tampoco es cierto. Es la muerte encefálica. Y aquí vamos al tema de la cuestión. Para que nosotros podamos donar el corazón, el corazón tiene que estar latente. Porque si no, no se puede utilizar en un trasplante. Todavía la ciencia médica no ha llegado al momento en que, sin haber habido la muerte del tronco encefálico, se pueda extraer un corazón. Dicho de otra forma, dicho de otra manera. Si nosotros extraemos el corazón porque hay muerte cerebral en el paciente, sin que se haya producido el corte en el tronco encefálico, ¿qué está pasando? Alguien puede responder a eso? Es la única excepción, la única excepción que la doctrina espírita contempla en estos momentos. La única respecto a la donación de órganos. ¿Todos los demás órganos se pueden donar? ¿Yo puedo donar medio hígado? No pasa nada. Pero el corazón, si a mí me lo extraen de forma latente sin haber muerto, sin, a, que mi de, sin haber muerto, es una eutanasia. No es una eutanasia buscada, no es una eutanasia querida, como tampoco ocurre, como ocurre, por ejemplo, con el suicidio involuntario. Hay personas que se suicidan y no quieren suicidarse, pero se suicidan involuntariamente. No es querida, buscada, pero es una eutanasia, porque sigue vivo. ¿Por qué? Porque en realidad, espiritualmente hablando, como todos sabemos, la muerte se produce cuando el alma se retira del cuerpo, cuando el espíritu abandona el cuerpo físico, cuando el alma se desprende definitivamente de todos los centros de fuerza peri-espirituales y junto con el peri es recogida o se marcha. Ahí lo tenemos claro, el límite entre la vida y la muerte se sitúa en el abandono del cuerpo del principio inteligente, alma o espíritu, como queramos llamarle, hasta que este hecho no se produce, el ser humano sigue viviendo, aunque sea de forma vegetativa o artificial. Bueno, aquí Divaldo nos da unas explicaciones sobre la bioética de la que yo he hablado antes, basada en el amor, en cuanto al tema de la donación de órganos. Y él nos dice que el trasparte de órganos, dirigido a la dignificación humana y realizado bajo auspicios de una bioética basada en el amor, representa un gran paso de la humanidad, siempre y cuando sabiendo que nos aguarda la liberación del cuerpo, la existencia espiritual, donde allí sí que vamos a vivir eternamente, y luego volveremos a reencarnar, en la vida auténtica del ser, la vida del espíritu. Bien, entonces la donación de órganos podemos decir que a aquel que la recibe es como si fuera una condición moratoria, es decir, se le da un tiempo para seguir viviendo porque recibe un órgano y le ayuda, precisamente, es una nueva oportunidad que le ayuda a seguir progresando, le ayuda a seguir progresando en la vida. Concretamente la moratoria también puede suspenderse por la actuación del receptor. Contaré un caso de un amigo, nombre no lo voy a mencionar, es un doctor en física de una universidad que tuvo un accidente hace ya algunos años, iban cuatro personas en el coche, murieron tres de ellas y él estuvo a punto de la muerte. Estuvo a punto de la muerte y cuando estaba en el quirófano pues eh, presenció una entidad espiritual que le decía que le tocaba morir en ese momento pero que no iba a morir. No iba a morir porque estaba haciendo tanto bien, estaba ayudando tanto a gente, porque él tenía una institución espírita donde ayudaba a muchos niños carentes, también aparte de los niños carentes, él daba clases en la universidad y él... Hacía conferencias sobre espiritismo y aclaraba muchas conciencias, ayudaba a muchísima gente a entender lo que es la vida después de la muerte y a cambiar la forma de ver la vida y tal y cual. Era también una persona con unas facultades mediúnicas bastante notables. Y evidentemente le dijeron, como estás haciendo tanto bien, se te ha concedido una moratoria en este sentido. Tú tendrías que haber desencarnado como tus compañeros, pero vas a seguir viviendo. Y él, entre risas, nos comentaba, así que por la cuenta que me trae, voy a seguir haciendo el bien y ayudando a toda la gente que me sea posible, porque en el momento en que deje de hacerlo, me voy para arriba volando. ¿eh? Y esto es tan cierto como lo estoy contando aquí, ¿eh? Así... <risa> Eh, ¿Rechazos espirituales por el órgano trasplantado? Vamos a decir dos solamente, hay más, pero hay dos. Estamos hablando de rechazos espirituales. La primera, la falta de méritos del beneficiario. Si una persona no tiene méritos suficientes para recibir ese órgano y tener esa concesión moratoria de prórroga que se le da espiritualmente, ese órgano será rechazado automáticamente la ley de causa y efecto es en eso inflexible por muchos órganos que te trasplanten. Si tú no tienes la oportunidad de que te den esa concesión, ese órgano será rechazado y no servirá. Ahora explicaremos la parte técnica, por qué ocurre eso. Interferencia obsesiva, lo que hemos comentado antes. Si uno recibe un órgano, un, un órgano que ha sido de un donador rebelde apegado a sus despojos y al que les trajeron sin consentimiento, Puede tener una interferencia obsesiva, siempre y cuando el que lo recibe tenga una condición moral baja y sintonice con ese que está, precisamente, que ha sido víctima de esa, de esa agresión. Si moralmente la persona que recibe el órgano está elevada, no sufrirá ningún daño, el órgano se podrá readaptar y funcionará. Pero la interferencia obsesiva puede existir en esos casos. Esto el espiritismo lo explica con una claridad magnífica. Por eso es tan importante no leer una, ni dos, ni tres, releer una y mil veces el libro de los espíritus, porque ahí tenemos una información extraordinaria, que muchas veces no somos capaces de valorar en su justa medida. Solamente cuando lo leemos por enésima vez vamos entresacando toda la profundidad de los conceptos que los espíritus dieron a Kardec hace ahora siglo y medio. Como decimos aquí, la falta de mérito del beneficiario provoca que el espíritu no reestructure el órgano recibido, generando sustancias reactivas que expulsarán ese cuerpo extraño de su biología. Bueno, un caso. En Estados Unidos, una abuela de 85 años, perdón, miento, una abuela de 75 años donó un riñón a su nieto de 15. Su nieto de 15. El riñón, perfectamente, funcionaba estupendamente bien. En las distintas revisiones médicas periódicas que iban haciendo, se presentaban ante el urólogo y aquel les iba diciendo cómo iba la cosa. Total, que pasan cinco años y en esa reunión periódica, en esa reunión periódica, le pregunta y dice, mire, no sé para qué viene, porque su riñón funciona perfectamente. Y entonces le dice la abuela, pero bueno, ya es un riñón viejo, un riñón antiguo, y dice, no, ¿quiere usted saber qué edad tiene su riñón? El que le ha dado a, a su. el que le dio hace cinco años a su nieto, dice, hombre, si yo tenía 75, pues es un riñón que tiene 80 años. Dice, sí, sí, efectivamente, su riñón tiene 80 años. Pero la función que está haciendo su riñón en su hijo es de un riñón de 20 años. Había adaptado tan perfectamente bien el perispíritu, las células del, del riñón trasplantado que funcionaba precisamente como un reloj en la misma edad biológica del chico lo había llevado. Por eso funcionaba perfectamente. Es una de las características que el perispíritu tiene. Cuando hay méritos, cuando la persona es merecedora de ese órgano, la ley de causa y efecto permite esa situación y el perispíritu se encarga, a través de su energía, a través de sus órganos de fuerza y a través de todas las cuestiones que implican las células físicas que provienen de las células del perispíritu, ¿eh? de reestructurar el órgano y adaptarlo y asimilarlo como si fuera propio. Bien, repercusiones espirituales. Vamos a otro tema... In... Perdón, ¿se están aburriendo? ¿No? Podemos continuar, ¿no? Vale, gracias. Eh... El perispíritu es un doble de nuestro cuerpo biológico, lógicamente, que impregna todas nuestras células, lo acabamos de decir. Si estas son cercenadas de forma brusca antes de realizar el proceso de separación de forma natural, pregunta, ¿el psiquismo puede sufrir determinadas perturbaciones que transmiten al espíritu confusión al penetrar en el mundo espiritual? Por ejemplo, cuando nos desprendemos. ¿Qué es lo que ocurre cuando están practicando una cirugía un donante? Si el donante lo hace. Con amor. Con amor no bueno, se entiende altruista etcétera etcétera su perispíritu libera una cosa que se llama endorfinas psíquicas igual que están las endorfinas cerebrales que generan placer felicidad y bienestar el perispíritu genera endorfinas psíquicas endorfinas que generan placer bienestar y serenidad equilibrio energético equilibrio fisiológico y equilibrio psicológico por lo tanto la cirugía cuando se hace a un donante que de verdad ha donado su órganos para ayudar no le permite sentir dolor en el perispíritu se produce alguna perturbación porque todos sabemos que cuando nos agredimos físicamente nuestro perispíritu tiene una reacción. Si yo intento suicidarme y me quedo perturbado, o intento practicar un aborto, lo consigo, y mi centro genésico se ve perturbado, pues lógicamente ese perispíritu tiene una falla que muy probablemente en próximas vidas tendrá una deficiencia. ¿Eh? Y si yo me, me lastimo, me daño a mí mismo, la parte perispiritual de la parte del cuerpo físico que ha sido dañada, probablemente... En próximas vidas, cuando reencarne, ese querido espíritu, tendrá deficiencias en esa parte y vendremos con distintos problemas. Aquel que se envenena, pues lógicamente viene en otra vida, con trastornos digestivos. Aquel que se mata de un tiro, viene con parálisis cerebral. Aquel que... etcétera, etcétera, etcétera. Eso ustedes lo saben mejor que yo, si han estudiado algo de espiritismo, las causas y las consecuencias del suicidio y la la, digámoslo así, la dificultad que tiene en vidas próximas la persona que se hace daño a sí mismo ¿eh? y las repercusiones que eso tiene. Pero el perispíritu, en este caso, permanece incólume cuando se donan esas, esos órganos por amor. Ocurre lo mismo que la persona que muere en la guerra. Hay personas que van a la guerra y no quieren morir, pero van a la guerra porque no tienen más remedio, y les pegan un tiro y mueren. No es lo mismo. Que te maten, porque tienes que estar allí cumpliendo con tu deber, a que tú te suicides. El acto es el mismo, has perdido la vida, pero las consecuencias morales y éticas no son las mismas y las leyes de causa y efecto no te atienden exactamente igual y las entidades espirituales que van contigo tampoco actúan de la misma manera. Y el tránsito al mundo espiritual tampoco se produce de la misma forma. ¿Eh? En el despertar en el otro lado, aquel que dona de verdad, con ese cariño, con ese afecto, el otro mismo, no pasa nada. Y en próxima vida todo lo contrario, tampoco pasa nada. El que dona, aquel que da, es lo que hemos comentado, recibe endorfinas psíquicas y se vuelve inmune al dolor. Cuando se extrae el órgano nunca se ven afectados los tejidos sutiles del perispíritu. Ahora vamos a ver qué es lo que ocurre a la inversa. La integridad del perispíritu está relacionada con la vida que llevamos. Me van a permitir que les cuente una historia. Esta historia ocurrió hace ahora dos mil años. Llegó hasta Jesús de Nazaret, un viejo judío, muy rico, que había... Eh, extorsionado, abusando de su posición de poder y autoridad a sus amigos y los había eh, prácticamente condenado a la esclavitud. Les robó sus, tier sus tierras, les robó sus bienes y entonces prácticamente los condenó a la esclavitud. Sembró dolor y muerte y llegó hasta Jesús a confesarle todos estos pecados porque estaba enfermo, estaba perturbado, tenía una cantidad de aflicciones terribles y no sabía cómo solucionarles. Se acerca al maestro en presencia de Pedro le dice Maestro, yo he hecho todo esto, yo sé que tú puedes librarme de este sufrimiento, de esta perturbación, de esta angustia que no me deja vivir. Y el maestro le dice... Estás sanado, ve y no peques más. En ese momento, toda esa pesadumbre, toda esa aflicción, todo ese dolor, toda esa sensación de malestar y de increíble angustia consigo mismo que tenía, desaparece como por completo. Y el viejo judío se encuentra como si hubiera vuelto a la vida, lleno de tranquilidad lleno de paz, lleno de serenidad, lleno de energía, dando gracias a Dios porque había sido curado de sus males. Sale de donde estaba y había una fila enorme de personas esperando que Jesús les atendiera. Una fila enorme. Y cuando iba saliendo por esa fila, sin darse cuenta, un pobre mendigo que estaba allí esperando su turno, le pisa una callosidad que había, que tenía este señor, este judío, en el pie. Y aquel se revuelve contra el pobre mendigo, la emprende a bastonazos con él, y hasta que empieza a sangrar y empieza a hacerle todo el daño que puede. Ante el tumulto, el maestro se acerca, los ve y le dice al judío, Después de que en nombre de Dios se te han perdonado tantas faltas, ¿cómo has podido hacer esto con un hermano que es más minusválido que tú y que necesita tanta ayuda como tú? Y en ese momento el viejo judío Notó que le volvía la sensación anterior, la sensación de angustia, la sensación de dolor, de perturbación mental y le dice, Maestro, socórreme, no sé qué me ocurre, me siento desfallecer. Jesús lo mira con tristeza y le dice, lo que ocurre es que tú has vuelto a traer a tu corazón la cólera y el odio y recibes así lo que mereces. Esta historia, que aparentemente parece que no tenga importancia, nos hace ver la importancia de la mente, de la actitud que tengamos respecto a los demás, y nos hace ver que cuando nosotros somos caritativos, cuando nosotros perdonamos y cuando nosotros amamos a nuestro prójimo, recogemos beneficios sin fin físicos, biológicos, psicológicos, espirituales, de todo tipo. Sin embargo, cuando somos desagradecidos, cuando somos egoístas, cuando somos manipuladores, cuando intentamos por todos los medios que nuestro ego predomine, evidentemente sembramos las causas de nuestra propia desdicha. Este hombre que había sido sanado, volvió a pecar, volvió a equivocarse, volvió a coger la actitud de la cólera, de la soberbia a la que estaba acostumbrado, del desprecio por sus semejantes, el no importarle hacer daño a los demás. Y en el momento en que hizo eso, atrajo hacia sí, hacia su perispíritu, hacia su cuerpo físico, hacia su espíritu, toda la miseria de la que había sido liberado por el maestro unos momentos antes. Así es como funciona el universo. El universo nos devuelve aquello que nosotros le damos. Y así es como nos habla la ley de causa y efecto, de que si hacemos bien, recibimos bien. Si hacemos mal, recibimos mal. Y como eso, mucho más. Bueno, así pues, la muerte no modifica a las personas, pues morimos tal y como hemos vivido por la cuenta que nos trae, si nosotros nos transformamos moralmente y procuramos vivir acordes a las leyes espirituales, a las leyes de Dios, nos armonizamos con el universo, nos armonizamos con esa mente universal, nos armonizamos con ese, digamos así, esa energía, esa fuente creadora que nos revitaliza ante las dificultades, que nos permite resolver las aflicciones, porque conectamos con nuestra parte espiritual, la parte que Dios nos ha dado, la parte que Dios nos ha concedido. Y aunque somos muy pequeñitos y tenemos que seguir progresando y evolucionando, sin embargo, Dios, que lo ha creado todo y que es atemporal, está por encima del espacio y del tiempo, por eso no lo podemos comprender en su magnitud, pero sí lo podemos sentir y lo podemos entender en algunas cosas, ¿eh? pues Él nos fortalece porque nosotros nos equilibramos con las leyes espirituales, las leyes del amor, las leyes del perdón y las leyes de la fraternidad. Porque todos no somos islas, estamos aquí viviendo en sociedad, Nos necesitamos, somos animales gregarios, nos necesitamos para progresar los unos a los otros. Y como nos necesitamos, tenemos que hacer un esfuerzo por comprendernos, por tolerarnos y fundamentalmente por ayudarnos. En eso consiste la caridad de la que habla Kardec. Tolerar los defectos de los demás, practicar la indulgencia, practicar el amor, practicar el bien, sin importar recibir de retribución ninguna. Y la donación de órganos tiene mucho que ver con esto, pero ¿qué es lo que ocurre si la persona, lejos de tener una actitud correcta en la vida, va por el camino equivocado? Pues durante su vida, si está pegada al sensualismo de la materia, dominada por las pasiones, el desdoblamiento del alma, como nos dice el espiritismo, es mucho más lento, le cuesta entender que existe una vida espiritual, ya que para ella solo importa el cuerpo. ¿Por qué solo importa el cuerpo? Porque nosotros somos lo que pensamos, lo que nuestra mente piensa. Y cuando nosotros nos imantamos con nuestros pensamientos a las cosas materiales, ¿eh? Precisamente al dinero, al poder, a una serie de cosas que puede haber, a distintos vicios, a las adicciones, etcétera, etcétera, como se han comentado antes con la droga, el alcohol, el sexualismo, etcétera, etcétera, pues nuestra mente está ahí. Y por mucho que vengan espíritus a ayudarnos a desencarnar y a decirnos vente con nosotros, nosotros decimos que no, que donde queremos estar es donde está nuestra mente, donde está puesto nuestro deseo, donde está puesta nuestra intención. Y ahí estamos penando y penando y penando y al principio no nos damos cuenta siquiera que hemos Encarnado, Todo esto nos lo explica el espiritismo perfectamente. Cómo la mente deja precisamente secuestrado al individuo y le impide volar hacia planos espirituales de luz y de mayor felicidad y comprensión cuando no se transforma moralmente. Y claro, cuando uno está pegado a sus despojos por esa situación, si encima ha donado los órganos y están extrayéndole una serie de órganos, pues lógicamente los centros sensoriales del preespíritu se ven afectados y lógicamente la persona puede tener sensaciones desagradables con el tema. Está explicado, ¿no? Conclusiones. ¿Qué es mejor, donar en vida o después de la muerte? ¿Qué piensan ustedes? ¿Es mejor donar en vida o después de la muerte? En vida es un acto de mayor caridad, evidentemente, pero no siempre se puede donar en vida. A lo mejor hay personas que tienen un riñón solo y no pueden donar el otro riñón, por ejemplo. Pero bueno, eh, antes que nada, antes que termine, esto no es un alegato para que ustedes donen sus órganos. Ojo, ¿eh? somos de libre albedrío. Simplemente estamos explicando pros y contras para que, como les he dicho al principio, ustedes, por ustedes mismos, tengan una comprensión mayor de la importancia del tema, de las repercusiones ético-morales que el tema tiene y puedan decidir con mayor conocimiento de causa. Pero la decisión es de ustedes. Yo no estoy, Ni me paga la organización de trasplantes ni nada por el estilo. ¿eh? O sea que yo simplemente vengo a exponer una serie de ideas para que ustedes, por ustedes mismos, que son personas racionales, inteligentes, puedan decidir cuando se enfrenten a este tipo de situaciones. Los trasplantes procedentes de animales, como hemos visto, no son solución. El comercio ilegal de tráfico de órganos es discriminatorio y criminal. Los rechazos obedecen a causas espirituales y causas biológicas. Y la donación de órganos voluntaria es un acto de amor que minimiza las repercusiones. Porque cuando nosotros hemos donado nuestros órganos y morimos, nos están esperando nuestros familiares, nuestros seres queridos. Y si encima hemos finalizado nuestra vida realizando ese acto de caridad, todavía recibimos más ayuda espiritual. Es una entrada en el mundo espiritual con mayor mérito. Por lo tanto... La inmortalidad del alma permite una visión sin prejuicios, puesto que la vida auténtica es la vida del espíritu. Cuando ya comprendemos que somos inmortales, cuando ya comprendemos la, que la materia es algo transitorio, que va deteriorándose con el paso del tiempo, que la muerte es inevitable, puesto que forma parte de la vida, es un continuo, vida-muerte, vida-muerte, vida-muerte, y venimos una y tantas veces como haga falta la tierra para progresar, para aprender, para rectificar errores, para avanzar, pues entonces nos damos cuenta de que... Eh, eh <tose> la inmortalidad del espíritu es lo que realmente importa y entonces nuestra vida alcanza otra dimensión empezamos a ver la vida bajo la perspectiva de la altura no de la horizontalidad la vemos desde la altura porque empezamos a comprobar que somos espíritus en evolución necesitados de reencarnar y necesitados de progreso y tenemos que dar gracias a Dios por haber tenido la oportunidad de reencarnar con todos los problemas que hayamos podido tener con todas las aflicciones que nos hayan venido pero ¿por qué? ¿cuál es el motivo de tener que dar gracias a Dios por eso? cuando yo he tenido una vida tan desgraciada pues si has tenido una vida tan desgraciada lo primero que tienes que saber es que no es por casualidad que obedece a unas causas y que esas causas por norma general se encuentran en el pasado de cada uno de nosotros y son los débitos contraídos por faltas que nosotros hemos cometido y tenemos que repararlas, tenemos que arrepentirnos de ellas y tenemos que procurar superarlas mediante ante una actitud adecuada y correcta ante las leyes de Dios. Así pues, la inmortalidad del alma nos da la perspectiva de la eternidad. El cuerpo es transitorio, el cuerpo es pasajero, vamos quemando etapas, nos vamos haciendo mayores, nuestros órganos se van deteriorando, empiezan a aparecer las enfermedades. Es inevitable es inevitable porque estamos aquí durante un tiempo en la vida para cumplir con una misión, cumplir con un cometido, cumplir con un objetivo, ¿cuál? Cada uno debe descubrir el suyo, porque cada uno tiene una cosa que hacer, aunque parezca insignificante. Pero eso tan insignificante para esa persona es lo más importante para esa persona, porque es lo que ha venido a hacer, es lo que él se ha programado antes de reencarnar, es lo que él ha pedido muchas veces a gritos, a la espiritualidad superior, de que le dejaran reencarnar para tener una nueva oportunidad y cuando estamos aquí nos olvidamos de todo eso. Nos olvidamos por completo. Pedimos a gritos porque la humanidad espiritual de la Tierra es cuatro veces mayor de la humanidad reencarnada. Eso ya lo sabemos por el espiritismo. Si somos mil millones de almas reencarnadas, ¿eh? hay mil millones de espíritus en, la, en el astral de la Tierra esperando para reencarnar. Si se nos ha concedido la oportunidad de progresar, de saldar deudas, debemos aprovechar esas circunstancia. La donación de órganos no es ni más ni menos que un acto de caridad, que podemos ejercer o no, pero igual que este, hay muchísimos otros en los que realmente podemos plantearnos, focalizar nuestra atención y realizar una transformación moral que sin duda todos, absolutamente todos necesitamos. Así pues, voy a terminar con una frase de San Agustín que decía lo siguiente, da lo que tienes para que merezcas recibir lo que te falta. Muchísimas gracias y ahora estoy dispuesto para el coro. Bueno, yo sé que no es un tema, digámoslo así, de los habituales que se tratan dentro del espiritismo, pero, pero es importante que que pensemos en los distintos enfoques que se han ofrecido aquí para que tengamos una percepción mayor de la realidad Bueno, pues en primer lugar, las gracias por este trabajo que, que está muy bien presentado y bueno, se han dado casos de personas que han recibido órganos que después de recibir el órgano eh, han tenido sensaciones de o sea, deseos, digamos, de, de aclimatarse o de, de tener tendencias a determinados vicios... Que anteriormente no tenían. Que anteriormente no tenían. Y, y bueno, que esto desde el punto de vista de la ciencia materialista, pues, claro, no se explica. No se no no explica. Entonces, desde el punto de vista espiritual yo creo que sí, pero... No diría La... que tú dieras esta Lo he explicado ahí, porque hay veces que se reciben órganos de personas que eh, han sido violentadas o no están conformes con esa situación. Imaginemos, por ejemplo, que cualquiera de nosotros estamos en coma y no queremos que se nos or... queden nuestros órganos. Y sin embargo nuestra familia decide por nosotros dar los órganos y entonces nosotros nos rebelamos contra esa situación y ese órgano que nos han extraído va a una persona. Si yo estoy moralmente atrasado mentalmente, mis despojos, puede, yo puedo ir con mi despojos, con mi órgano detrás e influenciar a esa persona y hasta cierto punto perjudicarla obsesionarla, perturbarla transmitirle mis tendencias materiales ser si una persona alcohólica por ejemplo, inducirla a beber y a lo mejor esa otra persona que ha recibido el órgano nunca la había dado por beber y como tú dices, empiezan a ver los compañeros o los familiares actitudes extrañas pero si esta persona no tenía esta actitud ¿cómo ahora se me pone a ver? muchas veces ocurre por esa obsesión espiritual que yo he mencionado ¿qué acontece en esos casos en los que el órgano lleva consigo a ese individuo que eh, empieza se revela ante esa situación y empieza a perjudicar muchas veces sin querer a la víctima que es la que ha recibido el órgano. Pero eso, vuelvo a repetir, ocurre también porque el nivel moral de la persona que lo recibe no es lo suficientemente elevado para evitarlo porque si esa persona que recibe el órgano está en un nivel espiritual elevado por mucho que el obsesor se acerque, puede causarles alguna perturbación, pero la transformación de esa persona, la actitud moral, la actitud con la que esa persona camina por la vida, hace, hace que esas tendencias que el otro le está influyendo, en primer lugar, no hace ni caso. No hace ni caso. Si esa, si esa entidad le está transmitiendo que vaya a beber y él no tiene esa necesidad porque es una persona madura psicológicamente, que por mucho que tenga tendencia, le puede que al principio lo sorprenda, pero luego, claro, lógicamente, hará uso de qué. Hará uso de esa voluntad firme, de esa madurez psicológica, de esa elevación espiritual y evidentemente eso no tiene ninguna repercusión ¿por qué? porque la obsesión se basa en algo muy claro que es la repetición, el bucle mental en el que entra el pensamiento obsesivo y que la persona hace suyo cuando la persona hace suyo el pensamiento en bucle constantemente que el obsesor está constantemente influenciando entonces lógicamente el campo mental de la persona que está siendo influenciada se perturba por esa influencia, pero si yo cierro mi mente a esas intuiciones, a esas sensaciones y a esas percepciones, evidentemente pierde fuerza. Esto es tan antiguo como decía Aristóteles. De un pensamiento se lleva a un acto, de un acto se lleva a un hábito, y de un hábito se forma un carácter. Si tú quieres tener un carácter y un temperamento adecuado, empieza por pensar bien, actuar bien, sentir bien y crear un hábito correcto. Y no te preocupes, que no tendrás problemas. No sé si he contestado la pregunta Sí, sí, sí eh, eh, yo, eh, eh, yo estaba pensando en, A ver, en, aquí hay un doble sentido ¿no? Por supuesto que puede estar La, la, la obsesión espiritual De parte de, de, del espíritu eh, al, que, al que le quitan el órgano En este caso, no sería el donante Sino alguien a quien le quiten el órgano Exacto. Pero sabemos también que eh, Las personas que tienen eh, Tendencias a a los vicios El propio organismo las células que componen el total de nuestro organismo de alguna forma quedan eh, psíquicamente contaminadas correcto. por el psiquismo del espíritu que es portador de, de ese correcto tratador. correcto entonces se han dado casos en este caso de que, el, el caso que yo quería exponer de personas que reciben un órgano sin ser fumador cuando recibe el órgano puede tener tendencia sí. a tabaco solamente durante un determinado tiempo, el cual hasta que las células vuelven a adaptarse o aclimatarse al nuevo psiquismo. Le... Hasta que el periespíritu readapta Exacto. Exacto. la parte energética celular del órgano Exacto. trasplantado y se eliminan las toxinas es que es. traía consigo el órgano trasplantado. Es así, es así como tú lo has dicho, totalmente de acuerdo. Cuando el periespíritu del que recibe, en el momento en que el órgano empieza a... a o sea, eh, eh, eh, lo, se lo incorporan, llevan un proceso en el que se va adaptando y el perispíritu va regulando, readaptando, reabsorbiendo la parte energética, la parte física y eliminando. Si es una persona, eleva, una persona normal que no tiene esa tendencia, terminará por eliminar esas toxinas y ya no habrá ningún problema. Es lo que he comentado yo antes del riñón de los 25 años. La señora mayor creía que el riñón que le había dado a su nieto tenía 85 y dice: "Su riñón tiene 85". Pero funciona como el de un niño de 25 años, que es la edad o de 20 años, que es la edad que él tiene, porque había readaptado de tal manera el periespíritu, ese órgano que funcionaba con las células perfectamente bien. ¿Eh? Sí, sí. Más preguntas. Aquí hay más. Ah, pero... Gracias. Ah, ¿puedo? Gracias sí. por tu exposición, Antonio. Yo quisiera hacerte dos o tres preguntas. Eh, estoy de acuerdo en que la muerte no modifica a la persona. Morimos y nosotros como espíritu seguimos siendo los mismos. Pero no sé de que morimos tal como hemos vivido, yo no lo veo muy claro porque hay personas, yo conozco a personas próximas que han llevado una vida muy correcta, personas generosas, trabajadoras, que siempre han intentado ayudar en lo que han podido y sin embargo la muerte me ha venido por una enfermedad, un cáncer. ¿Eh? Entonces, no cuadra con esto de que morimos tal como hemos vivido. ¿Puedo contestar? o. Sí, sí, sí. sí, sí. Vale. La frase va en sentido espiritual. Sí, sí. Morimos como hemos vivido espiritualmente. Si yo espiritualmente he vivido bien el que tenga una enfermedad terminal, con mucho sufrimiento, al final de mi vida, que no puede corresponder con la manera como yo he vivido, obedece a una causa. Y esa causa muchas veces tiene que ver, si se trata de una persona muy elevada, a lo mejor es un sufrimiento voluntario aceptado por él antes de reencarnar, en el final de su vida, por alguna cosa que le queda pendiente de una vida anterior. ¿Qué es lo que ocurre con eso? Pues que cuando los familiares que están alrededor ven a una persona, como tú muy bien dices, pura, que se ha comportado extremadamente bien, que lo ha hecho todo por sus hijos, por su familia, y luego ven ese sufrimiento y dicen, Dios no es justo. Dios no es justo porque está consintiendo que esta persona esté sufriendo algo que no merece. Pero es lo que necesita no, no, estoy de acuerdo contigo ¿es lo que necesita o no es lo que necesita? porque nada ocurre que no necesitemos a lo mejor no lo merece pero lo necesita porque o bien lo ha pedido si ocurre está. es que hay un porqué exactamente Entonces, lo, podemos ignorar. lo que pasa es que si se coge al pie de la letra, bueno, muchas personas pueden decir caramba, lo pueden malinterpretar yo conozco claro, claro claro. pues lo podemos conocer está claro. que solo ha intentado um, asesorar dinero pero Exactamente, Exactamente. Se, no se ha ido a la cama ya no se ha despertado Claro. que para muchos es una muerte es justo, el mundo la quisiera es justo lo contrario simplemente <risa> que sí. <risa> sí, sí, sí. Bueno, es así, es así. luego, eh, has dicho que pedimos al edito reencarnar Venimos que, perdón. A gritos reencarnados. En mucha parte de la población. Pasaron una serie de experiencias. Sí. Yo no sé si todos pedimos a gritos reencarnados. No, reencarnar. todos no. Todos no. Todos o sea, no. Todos no, claro. todos no. Hombre. Yo creo que muchas veces ni nos dicen lo que vamos nos ayudan mucho a reencarnar, nos ayudan, a, a ayuda. pero nada más hay que ver el nivel moral que tenemos en el mundo para comprender evidentemente que, que evidentemente muchos reencarnan por automatismo, Exacto. y cuando uno reencarna por automatismo, ¿qué quiere decir? Pues cuando uno, el libre albedrío en el espíritu es proporcional a su nivel moral y de elevación. A mayor nivel moral y de elevación, mayor libre albedrío y mayor capacidad de decisión en el plano espiritual. Entonces, los hermanos espirituales que ayudan a reencarnar, cuando están con una persona que tiene un nivel elevado, conjuntamente deciden la reencarnación. Pero cuando nos encontramos con personas con bajo nivel moral muchas veces se reencarna por automatismo. ¿Por qué se reencarna por automatismo? Porque es como al niño pequeño que no le puedes explicar que no se tiene que acercar a la estufa para no quemarse. Y cuando el niño va 70 veces a la estufa o le da un cachete con perdón del cachete porque si no se quema. O lo agarras y lo retiras de forma Forma no violenta brusca está, bien. está entendido no entonces de arriba la ley espiritual actúan con nosotros como si fuéramos niños porque en realidad es que lo somos ¿eh? espiritualmente ¿eh? tú crees que el espíritu es un calco del organismo no soy capaz de responder al 100% de esa pregunta. Es ¿Eh? un tema difícil No soy capaz de responder al 100% Habría que entender, habría que saber qué entendemos por perispíritu. Porque el perispíritu, en función de lo que estudies. Pues, sabemos que tiene una serie de características y una serie de propiedades. Características, es flexible, es expansible, es semimaterial, tiene moléculas espirituales y moléculas materiales, etcétera, etc. Pero mmm, hay otras facetas que desconocemos que la englobamos, los espiritistas las englobamos dentro del perispíritu, pero que sabemos que están desglosadas en otras, en, otras, en otras tendencias espirituales y que también tienen su parte de ser. Por ejemplo, el doble etérico, ¿eh? que forma parte del perispíritu, y que se desintegra, es la parte del perispíritu que se desintegra cuando el cuerpo físico muere, la parte del cuerpo astral o cuerpo mental, en fin, hay, hay, hay muchas cosas ahí que todavía no tenemos un estudio serio y en profundidad. Lo digo porque he oído a veces incluso que hay corriente sanguínea. ¿Qué hay cual, que? qué? ¿Qué es que? el perispíritu? No, no, no no no no, no, no, no, no, no, no. Vamos a ver, el perispíritu, la parte semimaterial que tiene, es aquella que está más cerca de la materia y que normalmente suele ser el doble etérico que es la que está impregnando y es la que se ve en la cámara Kirlian cuando hacen las fotografías estas lo que vemos ahí no es el aura es el reflejo del perispíritu a través del cuerpo físico salvo en el espíritu de gran elevación que lógicamente vemos un nimbo alrededor de la cabeza pero eso es porque el perispíritu es expansible, se sale de la materia y entonces esa evolución se nota luego, el término endorfinas psíquicas yo no lo había oído bueno, pues te voy, a explicar, te voy a explicar que el término endorfina psíquica cuando ves a Divaldo se lo preguntas. Porque endorfinas psíquicas. No, te lo digo porque cuando lo veas se lo preguntas. Mira, él te lo va a explicar mejor que yo, pero yo te puedo dar una, te puedo dar una explicación muy breve. La, el cuerpo peri-espiritual, el periespíritu está formando por células, células psíquicas con las que impregnan, precisamente, eh, desde el principio el cuerpo físico, desde el momento en que se produce la fecundación en el, en, el, en el huevo. Tanto es así, tanto es así, que en consonancia con lo que ahora mismo está demostrando la física cuántica como decía nuestro amigo Joao en el ADN de cada una de nuestras células existe un campo energético que es el que modifica el periespíritu. El perispíritu se transmite a través de las células biológicas en el ADN, hay un campo energético, como existen los campos cuánticos, como existen los campos morfogenéticos, pues el perispíritu tiene unas células psíquicas que, están, que lo primero que hacen es impregnar el ADN de todas las células del cuerpo del cuerpo en este caso del huevo fecundado en el vientre de la madre. Y a partir de ahí va desarrollando todas las características que ese niño tendrá durante el proceso de DR. Entonces, esas endorfinas psíquicas son las reacciones, las reacciones positivas del ejercicio de nuestra mente espiritual. Cuando nuestra mente espiritual y nuestro espíritu vibra en amor y en pensamientos nobles, automáticamente nuestro espíritu segrega esas endorfinas psíquicas, que se transmiten a las células materiales, las células biológicas, y se produce la recuperación física. Es una similitud con las endorfinas Exactamente, pero a través del perispíritu y a través del ADN. Divaldo te dará más explicaciones sobre eso. Enhorabuena por esta conferencia Gracias. tan interesante y ahora yo quiero exponer si a una persona que muere en un accidente y le sacan sus órganos sin su permiso ni de sus familiares, ¿cómo? Eso si no se puede hacer. hacer bueno, si lo hacen, vamos a ver lo bueno, lo pueden hacer pero es una ilegalidad contra, es atentar contra la integridad de la persona pero bueno, usted me pregunta por las repercusiones espirituales pues si esa persona no quería eso y realmente no eso no le afecta de ninguna manera ella recibe la asistencia espiritual que tenga que recibir motivado de las causas del accidente porque el accidente puede ser un accidente de verdad o un accidente porque realmente le tocaba en ese momento desencarnar era un accidente de tráfico ya, bueno pero me refiero que como no sabemos la causa que origina el que esa persona fallezca en ese momento, eso solamente lo sabe Dios. Dios es el que sabe cuándo tenemos que morir y cuándo no. Entonces, el, si las causas de ese accidente ya estaban programadas porque tenía que fallecer así la persona, él va a recibir la misma asistencia espiritual que tenía si, si le quitan los órganos, como si no se los quitan, dependerá de su condición espiritual, el que el desprendimiento de la materia sea más rápido o más lento y tenga algún tipo de efecto o no lo tenga, o no tenga ninguno dependerá de su condición moral de su elevación espiritual que es lo que hemos explicado hemos de tener en cuenta una cosa muy importante el fatalismo no existe como nos explica muy bien el espiritismo pero hay dos cosas en las que el determinismo es una realidad nacemos y morimos y estamos destinados a la perfección y a la felicidad esto es lo que nos explica el espiritismo. Eso sí es un fatalismo, pero es el fatalismo que Dios ha puesto en sus criaturas para que consigan ser perfectos, vivir el amor en plenitud y llegar a la felicidad. Y me imagino que si Él ha hecho eso, démosle un voto de confianza, ¿verdad? Porque todo aquello que nosotros no somos capaces de hacer y que es obra de Él, evidentemente es una grandiosidad, por lo tanto... Que sepamos que eso sí es un fatalismo. Estamos destinados al amor, a la plenitud y a la felicidad. Que no se nos olvide nunca, porque siempre, en los momentos más difíciles que tengamos en nuestra vida, si encaramos las situaciones con confianza en Dios, eso se soluciona. ¿Vale? Más preguntas. Yo por mí, yo no tengo problemas, ¿eh? pero pues, no, si queréis terminar, yo puedo estar aquí el tiempo... que. ¿Acabamos con esta pregunta? Yo lo que queráis, yo no sí, tengo problemas. Yo problema. ya no tengo preguntas porque ya me las habéis contestado todas, y era que tenía una buena lista. Te doy las gracias por esta conferencia tan interesante, pero mucho, y, y, y las gracias por haberme contestado a todas las... No. las preguntas que tenía que son interesantísimas las gracias, las gracias son para mí a todos ustedes por la paciencia que han tenido al escucharme y, y gracias de verdad gracias, gracias, a Dios, gracias a Dios.